Creo que lo que viví yo la marcha es una experiencia que, que no se puede olvidar. Yo, hubo momentos que, me, que la moral lo tenía por los pies porque pensaba en la mi marcha y pensaba en lo que dejaba en casa. Y que mi hijo estaba en los cortes de carretera, estaba en los barricades, y hoy es por la prensa y hoy es por los compañeros que detuvieron a Fulanito de Tal, que detuvieron, no se sé sabe, si hay, hay ocho detenidos. Entonces, como padre, en que tus experiencias de, de, de, lo, de lo antiguo, de aquellas barricadas que hacíamos nosotros, pensabas en si era tu hijo, si no era tu hijo, si, si era el compañero de tal. Fue una experiencia que lo pasé mal, y compañeros que, que hoy concretamente voy a cenar a casa de uno de ellos me dicen, Javi, tate tranquilo, que si pasa algo al chaval, te avisarán, pero, pero como padre y con la experiencia que tienes, que no que lo pases muy mal, muy mal. Hubo momentos que. Que no lo saben ellos, me encerré mis, mis y solo me puse a llorar porque, porque no es que dejes de ser menos, menos hombres que nadie, es que, es que la familia te llama, el cariño de eso que tienes, pues ya mi hijo y tal. Bueno y los que chavales jóvenes que los viste tenidos todos los días y que un chaval que conozco yo que somos muy amigos pues que cuando supe que había bien pegado pues y wendy un disgusto muy grande y lloré y todo el mundo consolando a mí porque lo sientes, lo lleves, no sé, si no tiene nada contigo pero tienes algo en la sana que no sé si será la lucha o la solidaridad que tienes con los amigos o con los compañeros de todo. Yo un día, en un momento, un día... Estaba con la cría en Sama y, bueno, gente, rumores. meca detuvieron gente del Pozucarrio, que es donde trabaja él. Una atención, llamaba por teléfono para ver si estaba bien, porque tampoco puedes hablar por teléfono. Tienes los teléfonos todos pinchados. Entonces solo yo decir, ¿estás bien? Sí, vale. tú llamaba, no me cogía el teléfono. Madre, será él, fijo. Hasta que no lo vi llegar, no descansé. Tenía una tensión en el cuerpo que hasta mis propias amigas, que íbamos al cole con los críos y tal, decían, pero tranquilízate, ¿cómo estás así? Claro, pero hay que vivirlo, ¿eh? Soy fuerte, ¿eh? no Lloro a lo mejor, veo a alguien llorar y lloro, pero en estos casos hasta que no pasa en realidad, que lo que pasa el tiempo, no, yo no caigo. Yo soy dura en el momento, luego caigo estás preocupado por lo que pueda pasar por todo y como sabes que estás siempre estás por ahí te las estás jugando sabes que en casa queda la gente no sabes lo que, lo que puede pasar lo que están pensando está bastante complicado todo yo siempre estoy ten tenso en tensión todo el día no sé todavía el día que puedo dormir bien tengo ganas de echarme un día a la cama y de decir bueno voy a dormir bien de tomar al lado de empezar a trabajar de tener una rutina ya. Porque es que ahora no tienes rutina de nada. Yo ahora me llaman, por ejemplo, ahora a las 3 de la tarde, oye, te tienes que presentar en tal sitio. Y ya no estás, no estás en lo que tienes que estar. Empezar a trabajar y tener un turno, y decir, bueno, por pues la tarde puedo hacer esto, o por la mañana puedo hacer esto. Ahora no puedes hacer nada. Por lo menos, tener un momento que digas, tú pues me voy a sentar a pensar y estar a gusto. ¿Estás no estás a gusto de nada. intranquila, porque a lo mejor marcha de casa a las 3 o a las 4 de la mañana y son las 4 de la tarde y no apareció y eso y es mucha tensión, eh, mucha. Ahora va, va a llegar dentro de tal, a lo mejor no llega en el tiempo porque estuvo que quedarse un poco más, ya estás en una tensión, estás en tensión ya, es tu madre mía, pasaría algo, ya llamas por teléfono, no te lo coge, vuelves a llamar, no te lo coge, ya unos nervios ya, y luego ahora paso miedo, estoy en tensión, marcha a hacer el es barricaes y todo eso pueden detenerlo pueden pillar un coche pueden perderse en el monte pueden... mil cosas pasarse fatal pues con la pequeña la pequeña te hace olvidar mucho en algún momento pues juegas con ella o cualquier cocina y ya te hace olvidar a lo mejor un poquitín lo que está pasando. Camisa roja, trainaradara, trainaradara. Creo que, que fue una cuestión de, yo creo que no se lo creía nadie, lo que pasó la marcha, la solidaridad de la gente, yo que la viví desde el primer día, el cariño de la gente hacia nosotros, hacia nosotros, no me comparo conmigo, hacia, hacia la gente que trabaja en la mina. Yo como, pro, yo estoy prejubilado y yo decía, pero bueno, ¿cómo puede la gente? Todavía puede haber tanto cariño. Yo creo que hubo días de, de que la gente se entregó. De aquí llegamos a León, que llevamos casi 37 kilómetros caminados con 43 grados, cuando entramos en León, a las 5 de la tarde, aquella marea de gente que se vive allí, aunque el recibimiento por parte de, del señor alcalde de León fue nefasto, porque nada, dijo él que nos daba el polideportivo y que no nos quejáramos para dormir. ¿eh? Así en estas palabras lo digo. Pero bueno, yo creo que para mí la marcha fue, de, de, de, de, de población en población, cada vez la gente más se volcaba. Y al llegar a Madrid, yo el martes por la tarde, no sé si concederéis con nosotros los compañeros el martes, por la noche, yo que, que estuve en muchas manifestaciones cuando aquella reconversión del límite tan grande, que se hizo una, una manifestación en Madrid muy grande, por las astilleros, por todas las empresas del INE, yo en mi vida... Yo si alguien me lo puede decir, en mi vida vi tantísima gente, a madre de gente a las 2 de la mañana, que lo vi, la gente llorando con ríos en la mano como la mi nieta, y llorando la gente, y, y ese apoyo, esto sí que es la roja que yo clamaba al cielo. Yo que estuve con un bombero, un señor que el día anterior nos vio dar el desayuno, y me decía, yo llevo 20 años en el cuerpo, y si me lo dicen esto, nunca lo vi en mi vida. En mi vida lo vivieron. Yo hablaba, no sé si sería un exageración ¿no? pero hablaban de 750.000 personas. ¿eh? Fue terrible, aquello terrible. Nosotros cuando que empecemos a caminar a las 10 y cuarto de la noche para recorrer, no sé sea, si eran 4 o 5 kilómetros, cuando cogimos el autocar eran las 3 y cuarto de la mañana. ¿eh? Fue terrible. Aquello, yo en mi vida viví un... Nada más que puedo dar gracias, no sé si será, no creo que tenemos que meter, nada más que lo único que, es, que sale en la televisión diciendo que di gracias a Madrid y di gracias que te vi en este país a la gente del 15M, gente maravillosa de, que bueno, puede haber en todos los sitios ahí, ¿eh? pero no metamos a todos el mismo saco porque aquí cuando queremos derrobar, que si somos del 15M los que la mataron, o no. Yo os puedo decir una cosa que se me dijo oficialmente por una persona del, de, la, de la organización del bisinicatón, salió abajo y dijo, Javi. Tener cuidado porque hay policías infiltrados que quieren romper la manifestación. Eso os lo digo yo personalmente porque se me dijo a mí personalmente. Sería pues serían la hora y media de la tarde. Todavía no habíamos llegado a la esquina del Ministerio de Industria. Estábamos a la mitad del Bernabéu. Tener cuidado porque quieren romper la manifestación. En estas palabras. Y yo creo... No quiero defender a nadie. Yo digo que la gente que provocó los enfrentamientos para que se rompiera la manifestación fueron miembros de la policía secreta de paisano. Sí. Yo creo que también porque los vimos con pinganillos, con tal, los vimos vestidos de paisanos. La gente el día anterior que la viví, yo con la viví, la gente maravillosa, chavales maravillosos, no más que puedo hablar. En, en, en un rebaño siempre tiene que ver cómo se un deja si de descargar, pero nada más que pueda hablar bien de ellos, de la gente de todos. 15M no me importa tanto A mí lo que importa es la solidaridad que es, es con la gente. Y yo tengo que ser solidario con todo el mundo. Y cada uno tiene que haber lo tuyo. Tenemos que nos poner todos en marcha. Y esto se presenta muy negro. ¿no? Si no da marcha presenta. Bueno, la marcha bien. Oye, la gente... Estás aquí, vas a ayudar a los compañeros, porque yo, teníamos, yo tenía compañeros del Pozo ahí caminando. Son de diferentes sindicatos, pero para mí son compañeros igual. lleves allá, ibes a hablar con ellos y... Hombre, mi padre y con otros amigos que tienes por ahí. Pero bueno, la vives bien, oye. Yo digo solo que quiero decir una cosa. Ahora, ¿qué nos, queda por, ¿qué nos queda por hacer? Este gobierno, con todo lo que pasó en Madrid, no sé si se dará cuenta de lo que hay. A ver qué pasa, porque... Después de la marcha, después de todo lo que nos queda, ¿qué podremos hacer? El objetivo sería más que las, los recortes, los recortes que hace a la, a la minería y a todo el carbón, que piense un poco de lo que hay. Si empieza con el 10% como tenían pensado, que no metan el 63%, porque está abocado al cierre. Ahora mismo no, como está la cosa, si sigue así recortado, no llegaremos al 18%. Y después del 18%, ¿qué nos quedará? Ese es el problema que tenemos. Otra cosa Ese tío tiene que dimitir Yo lo que, que pienso que dimite, ¿no? Tenía que dimitir, no lo quiere el pueblo No lo quiere ni los propios que lo votaron Yo conozco gente que lo votó y no lo quiere O sea, porque lo votó como diciendo Bueno, como uno no resultó Vamos a probar este Y este, y peor todavía Porque, a ver, Zapatero hizo lo fatal Fatal Pero cuando Zapatero dejó el, el poder La prima de riesgo estaba en 199 Y ahora con él está en 573 pues a ver. yo creo que en este país va a llegar un momento y no sé si estará alguien de acuerdo conmigo porque yo a lo mejor no estoy tan preparado para hablar como otros pero no quieren que haga clase media quieren que haga ricos y pobres y aquí ahora ya sé te yo no sé si coincidiréis conmigo ya se terminaron los mil euristas ya no se terminaron son 800 y 600 euros si lo quieres bien porque como está el mercado tan saturado pues cojo lo que quiero ¿Eh? Y y yo solo me pregunto una cosa y le preguntaría al ministro o a alguien que me tuviera, porque como ellos son los más enteros en este país, o la derecha es la más entera, yo le preguntaría a alguien, ¿cómo se puede consentir? Que estamos pidiendo para muchas industrias una limosna y que después padezca esa cantidad de miles y miles y miles de millones para banquia. ¿eh? Con, los grande, con, los grandes, con, los, con los grandes directivos de los bancos, con esos pares... En, que ya se olvidó alguien de este país, yo lo decía el otro día a la prensa, ya se ha olvidado alguien del tema del sinro del rey, del señor Lundangari, ya se ha olvidado todo de lo que robó este señor, ya no se, no se acuerda nadie de lo que está pasando. No, no pero si igual, o si sí, no pasa nada. Es que, ¿cómo, ¿qué pasa, ¿Qué pasa? ¿Qué en este país cuando metimos otra cosa para olvidarnos de lo de.? Porque vamos, eso es, eso es vergonzoso, ¿eh? Me cago en la mar. La mujer de este señor no iba a hacer nada. No iban nada. ¿Por qué? Porque ella es la hija del rey. Como así el rey, tenían que ir a por ella. La ley en España no más que existe para el problema, para machacar. Para el rey que no existe. Rey. Vete a robar tú. Roba tú algo. Roba tú una cartera a una señora mismo. O roba tú algo. A ver lo que te cae a ti. Y mira ellos en la calle. Mucha crisis se terminaba Si mucha gente de la que robó, devolvieran ese dinero. Lo devolvieran todo, hasta el último céntimo. Ahí la crisis a lo mejor ayudaba un poco a ir solucionándose. Y estos tipos que están cobrando tantísimo dinero, no. ¿Por qué hay tantos senadores, tantos de todo? No. ¿Por qué no interesa mover lo de banquia? Porque están todos, son todos los del claro. PP que están metidos allá. ¿Por qué lo, de, no lo de Valencia, lo de los trajes. ¿Por qué no interesa? Porque están los del PP. ¿Por qué no interesa mover que el Soria estuvo imputado también en cosas de urbanísticas de Canarias? Porque son del PP. ¿Qué pasa? A ver, el PP no y el que... Aquí el Soria también lo hizo mal. Sí. Porque empezaron ellos a hacer una cosa y estos están siguiendo haciéndolo, lógico. No solo y es culpa del PP, y es culpa de los dos. Porque a ver si ahora va a tener solo culpa la Rajoy, no. El otro que lo dejó, lo dejó bastante co cojonudo también. Sobren el 90% ahora, ¿no? de los políticos. El 90% de los políticos. ¿Qué tal para lo que están haciendo lo que están haciendo que cualquier día vamos a tener, no sé no sé, cualquier día vamos a tener que tener pedota la calle, o no vamos a tener ni para comprar ropa lo único que digo y, y no sé, a lo mejor no estoy preparado para decirlo, ya digo que en este país que tiene que cambiar las leyes y todo aquel que robe hasta que no se haya ido el dinero no puede salir de la, de la cárcel y tiene que ser un preso igual que los demás no puede haber presos de primera ni de segunda Aquí en Asturias, con el caso de la René y estos, estos, estos cacos, eran todos, son todos iguales. Y yo, estos los tengo que criticar, porque estos lo están haciendo fatal. Pero el otro ellos dejó el camino hecho para pa que estos entraran al trapo. Porque ahora los otros no van a ser los buenos de la película. ¿eh? El No va a ser el bueno de la película. No puede ir de Rositas tampoco. ¿eh? Y yo creo que el pueblo tiene que decir algo. Tiene que, y tiene que cambiar las leyes electorales. Los partidos no puede ser un tío que con con cuatro, con, que, que saques tantos votos como otros, un partido minoritario, que, que, que saquen unos votos como... Tienen que cambiar la ley, las leyes electorales tienen que cambiar. Y no sé lo que lo que va a pasar en este país. que nos lleven? Igual que los griegos. que nos lleven? Igual que los portugueses. Ahora rescatamos los bancos, ¿eh? los bancos. ¿Y pues qué rescatamos? Ahora resulta que hay que quitar a los funcionarios y hay que quitar a no sé qué más... Pero, ¿a la Casa Real cuánto, cuánto decimos que nos.? ¿Cuánto quitaron ahí a la Casa Real.? ¿Cuánto quitaron a la Casa Real de presupuesto para este año? ¿El 1, el 2%? Yo no sé. A lo mejor ya que nosotros no estamos bien organizados para llevar esto adelante, o no estamos preparados, o son los economistas, los grandes economistas de este país, porque el señor Rato, que salga de Rositas. En el tema de Bankia, cuando hacía no mucho de 5 o 6 meses, que viendo dado los millones que habían dado y no, saben, y no saben, y nadie dice dónde están esos millones, dónde están. Trailará, trailará, trailará, de sangre de un compañero, mirá, mirá marusina, mirai, mirad. cómo